Estamos en una nueva presentación de, del canal Humanidad Libre. Hoy con nosotros tenemos muy buena compañía. Ha regresado Raquel, ha regresado José, volvemos a tener a Adam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Buenas, muy buenas. Hola, buenas, buenas. Después del parón, estupendamente. Bueno, vamos a continuar con esto, venga. Vamos, Roque, dale. Aquí estamos. Bueno, eh, Dan nos va a seguir hablando sobre la jurisdicción, el consentimiento. Habíamos quedado por aquí más o menos, Dan. Eso es, sí. Eh, retomamos con donde habíamos quedado más o menos, que estábamos viendo unos ejemplos de este contraste entre las definiciones del, del académico normal y el diccionario este de oculto, de, que aquí eh, se llama eh, pan hispánico jurídico. Teníamos tres ejemplos, que era derecho, persona y ley. Y habíamos comentado, bueno, que esto es este cada vez que lo que lo veo me sigue impactando que es eh, que la definición de derecho le, bueno le agregan el positivo para para ver si lo hacen más bonito y la definición es que no sé si lo si ahí lo podemos ver el que dan eh, la siguiente sí a ver Ah, ahí está. El derecho, la definición es que es el derecho establecido por oposición al derecho natural. Eh, entonces vamos desgranando, el derecho natural es la libertad, eh, por lo que el derecho que supuestamente rige es eh, el derecho por oposición a la libertad. Eh, y... Persona, bueno, que esto lo veremos en todo caso más adelante. Eh, persona, tenemos que es un alguien que está sujeto, que es susceptible de, de contraer. Y como decíamos, eh, titular de derecho, no no se vaya a pensar que, que los ejerce. Sí, eh, tal cual es, tenemos titulado la casa, el coche. Exacto. Y bueno, lo llamativo de que por qué está en segundo lugar el, la descripción que suena más acorde y no está en primer lugar. Bueno, ahí hay, hay algo hay algo que nos están diciendo. Y después tenemos la próxima que es el, eh, lo de ley, que esto es es como una de las bases también del, del engaño, ¿no? De de cómo se rige el sistema, porque eh, se, se sabe que el, una ley es algo fijo, como dice una, una regla fija, sometida a fenómenos de la naturaleza. Es algo fijo, inmutable, eh, inherente, y sin embargo, eh, en el panhispánico jurídico eh, tiene otra definición, y se le llama ley a normas dictadas, aprobadas con ese nombre, eh, inmediatamente inferiores. O sea, que aquí, aquí entendemos que una ley en verdad es una norma dictada por el Parlamento, o sea, aprobada por esta gente según lo que a ellos les parece o les conviene, eh, o creen apropiado para sus propios intereses, claro está. Lo dicen lo dicen en la misma definición, aprobada con ese nombre. No es que, que sea una ley, puesto que las leyes son no se pueden cambiar y, y la, las leyes a las que ellos llaman leyes están todo el rato modificándose y para arriba, para abajo. Tal es así que, que ahora tenemos muchas más restricciones que hace, por ejemplo, 20 años. Bueno, con el paso del tiempo cada vez han ido restringiendo más exacto, es una locura, aquí ahora no me acuerdo pero hablamos de miles y miles de artículos y, y normas y es es, es, es un disparate sí, total son, son tantos que al final es imposible yo me acuerdo que hablaba con un, un guardia civil conocido y le decía yo es imposible que tú te levantes un día y te acuestes sin infringir una mal llamada ley <risa> Tal igual imposible y esto que decíamos la vez pasada que en verdad eh, si vas quitando capas quitando capas eh, entiendes que la ley eh, para la convivencia es una sola que es no hacer daño a nada ni a nadie y, y ya está no hace falta eh, romperse la cabeza para para ver cómo cómo se puede uno eh, cómo se puede establecer una convivencia sana y pero, pero si quieres o sea, controlar a otro que... ser humano. Sí, real Sí, eso, eso es lo que, eso que iba a decir yo, que un ser que no tenga este conocimiento de los diccionarios distintos para expresarnos nosotros cotidianamente lo que estudian, lo que nos enseñan en la escuela, jurídicamente hay otro diccionario que es el que ellos aprovechan cuando te llevan delante de un tribunal o quieren poner o quieren imponer esas mal llamadas leyes y, y claro, esto lo conocen los juristas y la, los seres que hayan estudiado derecho positivo pero el resto de los seres humanos o de esa persona que pertenece a esa especie humana eh, realmente desconoce que cuando te, eh, te pones delante de ellos no te van a estar hablando con el diccionario mmm, de conocer. la Real Academia de la Lengua, que van a utilizar este diccionario que a nosotros simplemente por el hecho de ser hombres vivos, mujeres vivas, nos pone en una, en una parte inferior, ¿no? nos pone como en una categoría inferior y además completamente desconociendo de que las palabras que vamos a utilizar les las van a tomar con otro con otro significado. Exacto. El truco está en el consentimiento. O sea, una vez, espera, claro. ¿usted cómo se llama? Tal, tal, tal, tal, DNI tanto. Listo. Ya has, aceptado. Ya, pilado. ya has entrado en su jurisdicción. Sí, cuando te dicen identifíquese, ahora lo tenemos más adelante, me parece, eh, lo de la identificación, porque sí, sí. ahí cuando te dicen identifíquese, te están pidiendo que te que seas este igual a algo que no se puede... Sí, pero lo gracioso que si nos identificamos con el DNI, incluso bajo sus propias leyes, estamos faltando a esas leyes. O sea, estamos entrando en interdictum. Y es ilegal. Exactamente. O sea, es bajo sus propias leyes, es ilegal que nos identifiquemos con el DNI. O sea, esto es, vamos, es una locura. Esto de locos. Sí. así Es tal cual, es de locos. Bueno, habíamos visto esto, si quieres, este, pásalo porque eh, sí, vamos, también a vamos a en todo caso a profundizar más adelante que... Ah, bueno, esto es lo que estábamos comentando recién, que, que es ilegal. O sea, hay muchas muchos seres ya hace años que, que se vienen dando cuenta y vienen expandiendo al punto de, de poner eh, cartelería, contratar este, para, para poner la, el mensaje así en la vía pública. Eh, para llamar la atención de, de otros seres, eh, para que, que espabilen eh, que es ilegal utilizar eh, un nombre legal, porque, bueno, hay un fraude y de lo que estamos hablando y, y hablaremos. Ahí está lo de identificar, que también este lo pasaremos, eh, en todo caso, eh, por encima, pero, no, pero, espera, que lo comentamos así, es, porque es muy interesante, ¿sí?, la definición está de que identificar, aparte también te lo dan vuelta, porque este, por ejemplo, sí es la definición del, del diccionario supuestamente normal, pero aquí te lo, te lo dejan claro, eh, identificar es hacer que dos cosas en realidad distintas se consideren como una misma, que también es este llama a la bruja esta que hablábamos del cuento infantil, que haga un, un toque con su varita y hace que dos cosas en realidad distintas se, se conviertan en la misma. Sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando nos identificamos con el DNI, con nuestro nombre en mayúscula Ahí está. Esto después, se, en todo caso, lo, lo ampliamos. Bueno, esta es una captura de una presentación que hicieron unos seres que no recuerdo bien de dónde fue, que les agradecemos mucho, que si nos ven que nos avisen, nos toquen el timbre, nos llamen eh, eh, les mandamos muchos besos eh, que también, bueno, eh, deja una aclaración de que nuestros padres respaldaron y firmaron esa construcción irreal eh, llamado Fideicomiso Eh, sin ser notificados de que estaban eh, de algún modo entregando al, al bebé al Estado, ¿no? Se hace obligatorio el registro de nacimiento para entrar en el juego, apropiándose así del consentimiento, eh, aunque en este caso sin haber sido debidamente advertidos. Esto es en el registro, ¿no? O sea, estamos hablando cuando nuestros padres van y nos registran. Sí. Cuando nacemos. Exacto. Eh, y como veremos, eh, cuando hay un contrato como es esto este registro, tiene que cumplir ciertos requisitos que, como no los cumple, por ejemplo, porque no han sido debidamente advertidos del, de lo que estaban haciendo al registrar al niño, entonces por eso también se dice que el sistema es fraudulento. Eh, Aquí te dicen mira, lo que estábamos diciendo recién, que en cada ocasión que alguna autoridad, desde la policía hasta el juez, te pide identificación y firma, y tú respondes con el consentimiento, confirmando, en ese preciso momento, estás autorizando y estás te estás identificando con ese el truco del fideicomiso. Caíste en la trampa te, que te pusieron al nacer, en este retorcido juego necesitas necesitan que creas que eres el administrador propietario de, de esa ficción, de esa que también se le conoce como el hombre de paja, que se, se crea como un doble tuyo, eh, para que el Estado pueda interactuar contigo a través de ese doble, porque eh, también por por eh, requisitos de, de un contrato legal no pueden in, eh, una corporación bueno, como veremos eh, que los estados son corporaciones, una corporación no puede interactuar con un hombre vivo, entonces necesitan crear ese doble. Exacto, eh, necesitan eh, esa decisión eh, jurídica como puente para poder interactuar. Pero aparte necesitan nuestro consentimiento también para que eso se haga posible. Mi consentimiento ya sea consciente o inconsciente, a ellos les vale igual. El truco lo hacen así. Así es. Y eh, bueno, por eso dicen, ¿verdad? Tú y esa tarjeta que lleva tu nombre son dos eh, entidades ¿Claro? distintas. Y cuando te requieren que te identifiques diciendo que eres eso que figura en esa tarjeta, ahí te están, te están induciendo al, al fraude, también conocido como interdictum, como, como veremos. O sea, te llevan al fraude por todos lados, cosa que no te puedas escapar... Eh... Si te estás dando cuenta de algo, no te puedes escapar porque te cogen por otro lado. Ahí está, con el consentimiento as, as, aceptas el, el contrato. Bueno, por eso dice, parece que es un juego que empiezas, como decíamos la vez pasada, y estás adentro de una jaula y la jaula solo se abre cuando pronunciamos una contraseña eh, y esa contraseña se pronuncia de forma individual. Eh, para que a cada uno se le abra esa jaula, tiene que pronunciar de forma individual esa contraseña, que en principio cuando llegamos al mundo ni, ni siquiera sabemos que estamos dentro de una jaula y, y cuando entendemos lo de la jaula tampoco sabemos que hay una contraseña para que esa jaula se abra y de a poco vamos de, des, desgranando y... Y, a, y alguien se puede estar preguntando ahora, ¿y cuál es esa contraseña? Exacto. ¿Qué le contestamos? Ahí no? está. Ahí viene, viene, viene, viene, viene la respuesta. Que, vamos. Que esto hay que entenderlo en profundidad para poder saber cómo funciona. Ahí está la contraseña. Esta Esta. es simplemente declararnos que estamos vivos. Es tan desopilante todo el tema que, que uno tiene que reconocer y, y declarar que está vivo. Imagínate lo, el disparate que es. Te reconocen con pan locura, ¿no? Porque dicen, si se ve, te veo vivo, que estás viva, ¿no? Pero como todo esto se ha basado en que nos consideran personas muertas o que estamos perdidos, el desconocimiento y todo este consentimiento del que estamos, del que estáis en profundidad vosotros, y, y que sin ser conscientes entramos en ese, bueno, nos metieron desde chiquititos en el juego. Ya nuestros ancestros fueron inconscientes de ello. Y ahora cuando tú dices, no es que soy un ser vivo, soy una mujer viva y que estoy aquí o soy un hombre vivo, eh, no ¿les extraña? Sí, estamos tan acostumbrados eh, al sistema que el escuchar esto, decir estoy vivo, es como que nos descoloca, ¿no? Es, es una cuestión mental, es como cuando mm, a un niño tú le repites algo muchas veces, muchas veces, muchas veces, al final esa se convierte en su realidad no y salir de ahí es lo que cuesta, que es lo que estamos intentando con todo esto, ¿no? que se comprenda eh, cómo viene el engaño y cómo podemos salir de este engaño. Y a través de ese machaque de su versión ideológica, se, se hace creer que lo sano es lo, lo, lo psicótico, digamos, y, y cuando uno eh, reconoce lo sano y, y declara lo sano, le toman como para internarlo en el psiquiatra. Sí, es otra estrategia también, decir, bueno, cuando tú, si tú quieres salir de nuestra locura, entonces te vamos a considerar loco. Exacto, exacto. Es impresionante. José, quieres decir algo que te veo ahí calladito? Aquí estoy. No, es que me acabo de incorporar. He tenido un corte de electricidad y entonces ah, se ha cortado, se ha cortado wow. el router y, y bueno. Y, me ha y ya tardado, ¿no? Sí, sí. Entonces nada, yo, yo me acabo de incorporar. No, yo hago ahora mismo un seguimiento a lo que estáis diciendo y ya iré aportando algo. Venga, eh, esta diapositiva, Dan. Sí, pues eh, comentábamos que íbamos a mencionar eh, por encima el. Eh, bueno, esto que veníamos hablando del diccionario negro, ¿no? El, el Black Los Dictionary y, el, y la ley natural que comentamos antes y el UCC, que vamos a pasarlo muy por encima porque es para profundizar, pero bueno, simplemente para mencionarlo. Eh, aquí eh, podemos decir que es eh, simplemente una. Codif una Codificación de procedimientos a, aceptados y requeridos que todas las personas involucradas en actividades comerciales deben seguir. O sea, mm, eh, hablando en forma eh, más cercana, digamos, el UCC es como la Biblia del comercio. Yes. Todo el mundo se rige por UCC, o sea, todo el comercio a nivel mundial se rige por UCC. Exacto, un código mundial para, para que todos estén de acuerdo en, en, la, en el trapicheo. Eso bueno, hay que hay que decir que el 98% de las leyes son comercio y propiedad, ¿vale? Sí hay que tenerlo claro. Exacto. Eh, entonces, pues es significativo, ¿no? Es decir, to, todo es comercio, todos son contratos. Lo que pasa es que no, no, no acabamos de entender esto porque, claro, no se nos ha explicado. Exacto. Pero al final nosotros, todo el intercambio que tenemos a lo largo de nuestra vida es a través de contratos. Desde que nacemos, a través de contratos. Entonces, si entendemos esto bien, pues podemos parar algunos procesos, ¿no? Si no, estamos, si no estamos de acuerdo. Claro, bueno, ir a votar es un acto comercial. Todo, Eso. todo. Ah, sí. Es que todo, todo está basado en una ley de contrato. Todo. Toda, desde el momento en que el policía o el guardia civil te pregunta tu nombre. Vale, claro. Te está ofreciendo un contrato. Exactamente. Y como así te lo ofrece, lo puedes rechazar. Eso es lo, lo interesante. Claro, que vemos. ahí está el truco. Para, para que haya un contrato, tiene que haber dos partes. Entonces, si una de las partes no consiente o no acepta ese contrato, pues eh, ese eh. Contr se anula ese contrato. Eso lo hay tener clarísimo. La palabra mágica que la tenemos un poquito olvidada el no el decir no tenemos que empezar a usarlo mucho más por supuesto el no hay que hay que entenderlo en toda su fuerza y su poder su profundidad eh, bueno esto si quieres pasarlo pasarlo ahora es del UCC pero está bueno también que lo veamos eh, vale. en, quizás en otro momento está también no sí sí está bueno eso pero bueno vamos Ah, esta era la imagen, ahí está, ahí están todas los las partidas de nacimiento. Todo acumulado aquí. Bueno, de todas maneras ahora ya con la informática cambia, pero, pero en papel se sigue, se sigue conservando, ¿verdad? Claro, claro, porque tienen que tener la.. todavía tiene, está la, la, la magia negra esta de que tienen que tener el, el, el piecito del bebé o la, ¿sabes? la tinta húmeda con el. Volvemos a lo mismo. Tienen que tener el consentimiento Porque, en dentro, de un, dentro de un contrato. La prueba, sí, claro. La prueba. De, la prueba de, estoy claro, de, de todas maneras, lo que están intentando ahora con las nuevas tecnologías es pasar todo esto a la forma de las nuevas tecnologías. Claro, claro. Lo que pasa es que aún no tienen las leyes muy afinadas para eso. Exacto. Bueno. Es interesante ir entendiendo esto, cómo está funcionando, ¿no? Y bueno, todo esto era la introducción para, para jurisdicción y consentimiento. Jurisdicción, eh, podemos decir que es el campo de acción. Eh, la jurisdicción viene a significar un espacio de acción, se puede decir. Eh, ahora lo explicamos mejor, a ver. Eh, la jurisdicción es la clave. Eh, esto... Está extraído un documento que tenemos por ahí que está muy bueno, eh, que es, eh, dice que la jurisdicción es la clave. Eh, nuestra jurisdicción determina nuestra posición o nuestra falta de posición jurisdiccional. La jurisdicción también es el poder de, poder entre comillas, claro, de un tribunal para adjudicar casos y emitir órdenes. Y también eh, la jurisdicción es el territorio dentro del cual un tribunal y o agencia gubernamental eh, pueda ejercer su corrupción. Claro, está claro, ¿no? Es decir, para aplicar las normas, porque yo ya no hablo de leyes, porque ellos no, no crean leyes, por supuesto. Creo que ya eso tenemos que entenderlo. Las normas o reglas que ellos van creando necesitan un espacio físico en el que haya también, digamos, una delimitación en la que hay una, un número de seres a los que se le puede aplicar esas normas o reglas dentro de esa jurisdicción. Claro. Es decir, eso es lo que crea la jurisdicción realmente. Y el ámbito, digamos, que abarca una jurisdicción, ¿no? un espacio concreto, delimitado, no, en el que ah. se pueden aplicar esas reglas o normas que ellos van creando. Así es. Y, bueno, la jurisdicción legal sobre un hombre o mujer se deriva del consentimiento, como estamos diciendo, para contratar en comercio por medio de esa ficción legal, hombre de paja. Si no hay un contrato válido, no hay jurisdicción. Claro. Por lo que claro. si no, no, tú no consientes que te puedan... Eh, que te puedan incluir en un, en un campo de acción que que no, que no es el tuyo no no, Exacto. no, no, se, no se por puede. eso después viene la parte donde uno no consiente y uh, proceden a la coacción vale si no te pueden convencer intentan coaccionarte para que tú consientas claro se aplica se aplica esa ley, esa, bueno, esa jurisdicción se está aplicando de facto, que se llama, ya por Exacto. la fuerza. Exacto. No de iure, no de ¿no? es. que sería por ley, ¿no? Es decir, de forma natural, sino de facto, por la fuerza. Así y es. eso es lo que tenemos que empezar a entender. Eh, estas cosas son ya cosas muy, muy eh, importantes y básicas, ¿no? A la hora de ir eh, ampliando este conocimiento, ¿no? De cómo funciona la ley natural y cómo nosotros a través de esta ley natural podemos decir no, no estoy de acuerdo con él más cuando la ley natural en jerarquía es la más elevada y es curioso la, la definición del principio que es donde, bueno, se ha cortado me, me he cortado yo, el tema de cómo la ley positiva está en oposición a la ley natural sí que ahí sí. lo dice todo en oposición Claro, en oposición. Es que eso deja mucho ya que eh, da, da, da mucho a reflexionar. En oposición. Nosotros somos seres naturales, seres creados. ¿Qué está pasando aquí? Todo esto es una ficción total, una ilusión, todo lo que han creado ahí. Tal cual, una dimensión paralela. Claro. Una locura de, de, de Bueno, lo bueno es bueno que ya, ya va quedando menos. Tal cual. Sí, y y bueno. ya va quedando menos para que puedan seguir haciendo, seguir llevando este juego, ¿no? O sea, sí, sí, sí. tenemos que tener también esta fe de que queda menos para que todo esto salga más a la luz, no, no son estos esta divulgación que se hace de forma no tan abierta, pero. pero todo esto ya cada vez lo, va, lo vamos conociendo más seres y vamos también imponiendo, no consintiendo, no entrando en su juego. Así que dentro de que, eh, lo digo por poner, no nos veamos a jo, oh, qué desastre, no, pues qué locura, no. sino que veamos también ese otro tito de, de jolín, nos estamos dando cuenta, estamos Exacto. siendo conscientes de ello, pues vamos Aprender, vamos a, a tener las cosas claras, que por eso se hacen esto. Estamos compartiendo esta información, pero para que cojamos esa fuerza de decir: No consiento, no entro en tu juego, disculpad, entro en tu juego no. Y, y no voy a entrar en tu jurisdicción. Si quieres, vienes a la mía y hablamos territorio, Está pero bien. no voy a entrar en el tuyo. No, no, y, a, y además que la ley natural nos protege, eso es lo más importante, por eso es sí. interesante profundizar y entender a la línea natural porque nos protege como seres vivos, como seres humanos. Sí, a, aquí tenemos el, el pequeño problema que dije antes, eh, el tema de la coacción, ¿no? Que cuando ellos ven que no pueden convencerte, intentan coaccionarte. Y ahí es donde debemos estar preparados, ¿vale? Primero, hay veces que, que tenemos que, digamos, hacer una pequeña curva en ese caso, otras veces... Eh, a lo mejor aceptar momentáneamente, depende de cada situación. Vamos a ir estudiando también qué podemos hacer en, en, cada, en cada acto. Porque, por ejemplo, si viene un ladrón y te pone un revólver en la cabeza, bueno, toma, aquí tiene la billetera, por ejemplo. O si sabes que vas a poder con él, pues le quitas el arma. Ya veremos cada situación cómo se da. Sí. Yo sí admito que soy muy fantasioso, imaginista y, y, y lo estoy viendo todo como muy, podemos decir, positivo, ¿no? Eh, y, y, y noto, a, a medida que va pasando el tiempo, noto cómo, cómo esto va, va calando y, y cuando, ustedes saben, cuando nos, nos vamos metiendo en, esto, en estos ambientes, vas viendo que hay un montón, montón, montón de gente y cada vez más que, que se está... Que se está dando cuenta. Exacto. No olvidemos que todo es energía. Entonces, esa energía, mientras nosotros más conocimientos tengamos, eh, digamos, vamos a estar más cerca o vamos a tener más energía positiva. Por lo tanto, vamos a poder actuar mejor y la situación va a ser más favorable hacia nosotros. Entonces, por eso es importante comprender bien todo. Y luego también, lo que ha dicho Dan, eh, soy muy imaginativo. Esa palabra es también muy importante desarrollarla y, digamos, eh, introducirla ya en nuestro vocabulario como algo, digamos, que está en nuestra capacidad. Y además es algo que es lo que tiene que mover e impulsar el cambio, la imaginación, que es lo que están reprimiendo. Imaginar otras posibilidades. Otros escenarios, en otras realidades. Nos lo están totalmente mm, reprimiendo, restringiendo, coartando. Es que la imaginación es importantísima. En el momento que dejamos de tener imaginación, ya no vemos otras posibilidades. No vemos salidas por ningún sitio. Entonces, la imaginación también se ha desvalorizado mm, mucho porque es como que se, eh, se, se conecta la imaginación a, bueno, a, a a este tipo de seres que están siempre un poco fuera de sí, ¿no? Y son muy imaginativos. En los mundos de Yuppie, como se En sea, los mundos de Yuppie, en la ilusión. En no, no, no. Vamos a ver. La abstracción, la imaginación, la reflexión es importantísimo en estos tiempos. Es lo que nos hace también ver otras posibilidades de salir de esta frecuencia de miedo. Y es importantísimo esto desarrollarlo, sin miedo, a imaginar otras posibilidades, otros escenarios. Hayas dicho una palabra a tener en cuenta. Miedo. Nos controlan a través del miedo. Una vez que dejamos de tener miedo, no nos pueden controlar. Porque no, por ¿Por ya no consentimos. Por supuesto. Es como todo... Hay que, hay que aprender a... Que todo este tiempo es circular. Aunque creen que vamos en línea, realmente es un círculo. En, y hay que hay que estar cogiendo el poder de esa fuerza, la, la mente, la imaginación, de hecho, pues lo que hemos hablado en otros vídeos, ¿no?, de, de esa ley natural, de esos principios, eh, de los siete principios de la ley natural, y uno, de, el primero es ese, ¿no?, todo es mente. Nada se hubiese inventado si antes no se lo ha imaginado alguien aquí. Así que vamos a imaginar que salimos de este juego, vamos a imaginar que tenemos ese toda esta sabiduría, todo este conocimiento y, y vamos a imaginar que somos poderosos y que confiamos y tenemos acceso. Por, e sí. por eso, por eso reprimen nuestra imaginación, porque si bueno. nosotros, claro, utilizamos nuestra imaginación, vamos totalmente hacia arriba, nos elevamos en esas posibilidades, ¿no? De crear algo nuevo. Y, y claro, eh, todo lo que tenemos a nuestro alrededor ahora mismo es precisamente lo contrario. Nos lo dan todo hecho, todo mascado. Ya no imaginamos nada. Ya nos ponemos hasta las gafas estas virtuales, ¿no? Que es lo que están intentando ya. Para ya tener todo al alcance de lo que nos introduzcan ya artificialmente. O sea, la imaginación ya totalmente eh, destruida. Y si eso llegaron a conseguirlo, de verdad que tendríamos un serio problema. Pero no lo van a conseguir. No lo por favor, ni lo no de me decretes me... <risa> ni lo decreten, no no, quema no, todo no, muy rápido. No, no, vamos claro, a decretar claro, cosas no, que no, sí que queremos es que, que pasen, por favor. Claro, <risa> es, que, es que no, es que tú lo has dicho, Raquel. Es decir, algo que se crea hay que imaginarlo antes. Hay que crearlo Exacto. mentalmente. Por eso, Entonces, por eso claro, vamos a decretar por, cosas por, que sí que queremos que pasen. Por supuesto, ya, ya, ¿Y ya no algo súper si, no importante. No. Cuando nos llega una noticia de eso que ellos quieren hacer, ¿vale? Y que todavía no está hecho, nos inducen a que nosotros lo creemos. En ese momento podemos decir simplemente, no consiento. No consiento que vamos a, a cortar el agua. No consiento. ¿Mm? Entonces le vamos cortando esa energía que ellos quieren. Porque si lo quisieran hacer, ya lo harían. Sí. necesitan nuestro consentimiento, siempre. Aquí vamos a tener que crear también un espacio de humor a todo, a todo esto que se está creando, se está desarrollando a nuestro alrededor con todas estas noticias, todos estos movimientos que están intentando implantar eh, mentalmente, porque de verdad que es de risa, ¿no? Todo lo que están intentando conseguir, ¿no? A través de la programación mental, ¿no? Y, y es verdad, hace falta un espacio de humor, yo yo yo también apuesto por ello, Dan está también en ello, es decir, lo propuso, y es verdad, hay que tomárselo vale, esto con ¿no? humor y con imaginación, porque hay a veces verdad, vale. es, que, es que ya son cosas tan... <risa> hay que reírse mucho, ¿no? Hay que reírse mucho. No podemos ser tan absurdos, pero mal. Bueno. Bueno, Dan... Eh, bueno, ahí pone que cuando un hombre o una mujer consienten en actuar en unión a una persona jurídica, que sería ese hombre de paja a través del DNI, etcétera, dejan de vivir en su capacidad privada poseedores de derechos y propiedades inalienables y en cambio se ofrecen como voluntarios con el consentimiento para pasar a actuar en capacidad disminuida en otras palabras, bueno, el truco de los privilegios y las obligaciones y, lo, y disfrazados de beneficios que, que te, los, te los quitan para arriba y para abajo cuando cuando O sea, quiere. se renuncia a derechos en pro de privilegios. Eso mm. es. Que son derechos inalienables, o sea que eh, lo, lo están pasando todo por arriba. Nada, esto, esto lo hemos explicado en los dos espacios anteriores de los derechos bajar la ley natural y creo que quien quiera entenderlo haya quedado muy claro. Sí, que sí, está bueno. claro. Ha quedado clarísimo, muy bien. Entonces, bueno, el origen de toda la jurisdicción legal sobre usted es su propio consentimiento dado. Vamos a decirlo de vuelta. El origen de toda jurisdicción legal sobre usted es su propio consentimiento dado. Todos los estatutos, códigos, reglas, regulaciones y llamadas leyes son contratos comerciales escritos por un gobierno y requieren su consentimiento plenamente informado. Cualquier documento estatal que requiera una firma es un contrato por consentimiento. Si no consiente a un contrato legal, no es aplicable para usted. Pero, pero curiosamente, Dan, date cuenta... Eh... Necesitan su consentimiento ple plenamente informado. ¿Y cómo lo están haciendo ahora? A través de los medios de comunicación. Simplemente te lo intentan... Y te claro, están diciendo, ya, ya, ya está, ya está. Es decir, salen durante un par de días las noticias. Esto ahora el gobierno o quien sea lo está intentando Y ya está, y lo dan por hecho. Porque ya estamos informados. Y si tú no tienes televisión o tú estás desconectado totalmente, es decir, de todo lo que es la información general, ¿no? Pues no te enteras de nada. Y eso es lo bueno. Ha pasado a, a, aquí, yo creo que a más de, de, de, de, de uno de los que estamos aquí ahora mismo presentes. Es decir, que yo no me he enterado de muchas cosas y luego de repente me he encontrado, no, es que esto... Digo, ¿cómo? Digo, No tengo ni idea de lo que me estás contando, claro. No, es que lo, es que lo llevan diciendo ya hace ya dos semanas. Pues mira, lo siento. <risa> yo no me he enterado de esto todavía ni ni tengo idea. Por lo tanto, si yo no estoy informado, yo es que no acepto esto, vamos. Es decir, es que, aparte de que esto no, no tiene sentido lo que me estás diciendo, ¿no? Es una tontería, ¿no? Entonces, bueno. Sí, ellos ellos se agarran también al tema de que la ley no, no admite ignorancia, ¿no? Ellos dicen, ya se hizo la ley, tú te tienes que encargar de aprender qué ley hemos dictado. Bueno, pues no, que nos manden que no, que nos manden una, una hoja, un boletín a cada uno, ¿no? Lo que es por correo, sí, sí, ¿no? De todas no, maneras, no no consiento nada de lo que tú hagas allí, ni yo no lo consiento, nada. Claro, pero lo que dices es qué locura es esta. ¿Qué me estás contando, no? Como vamos, vamos. Bueno. No, por eso te iba a decir, eso mismo te iba a decir, que, eh, que el consentimiento dado no es solamente esto de los contratos comerciales, sino también eso, cuando te dicen, tú te, te quitas de los de los telediarios y de la y de los periódicos y todo eso, pero luego estás te estás, eh, estamos ahí como espiando a ver qué dicen lo, los medios más underground de, de para enterarte de algo y, y de repente te dicen no que se viene un apagón en todo el mundo y no sé qué y entonces en el momento que tú te preocupas y, y se lo cuentas a Pepito y mira lo que lo que van a planear y Pepito se lo cuenta al otro y se empieza a repartir la, la noticia de que viene el apagón ahí estamos aceptando el consentimiento claro. por eso yo ya no cuento nada <risa> no me creo nada es decir, espero, reflexiono y tengo claro lo que quiero o no quiero aceptar, ¿no? De todo lo que va ocurriendo, ¿no? No cuento nada a nadie. Y tomarlo con humor, como decías. Claro, claro. Hay que tener esto, sí, sí. esta situación hay que, hay que ponerle mucho humor. Mucho humor porque lo requiere lo mismo. Bueno, ¿cuánto nos queda, Adán? ¿Te, te recuerdas cuántas diapositivas eh, como, había? Eh, dos horas y media. No, no, no, no pero, pero posiblemente cortemos. De ahí para arriba. Cortemos antes. A ver, eh, pásale a ver qué venía. Ah, bueno, podemos, podemos eh, cortarlo aquí. Aquí empezaba el consentimiento. Vale. Perfecto. Bueno. Vamos a... Si les parece, o, o seguimos, seguimos... Bueno, podemos seguir un poquito más, ya que... Sí, hablo... Ha costado la conexión, seguimos un poquito más y ya cortamos ahora. Venga. Comentamos, comentamos el consentimiento. Sí. Eh, bueno, bueno. En el sistema este que, de, que estamos hablando de disparate total de dimensión paralela, llamado también ficción legal, el consentimiento para contratar puede presumirse por aquiescencia silenciosa, también conocido como silencio administrativo a menos que un hombre o una mujer refuten la presunción de unión a una persona jurídica, a ese hombre de paja. Eh, todas las personas jurídicas se crean legalmente sin ninguna capacidad productiva, por esto de, de que te, te, te hacen inferior, eh, y por lo tanto son deudores por defecto, ya de de fábrica y entidades de responsabilidad ah bueno está bueno que seguimos porque esto es genial eh, entidades de responsabilidad limitada ahí ahí es donde te también te, te meten un broche y, y te y te arman esa jaula no eh, era, una, era una corporación dan básicamente sí. te tratan como una corporación como una empresa como un producto no sí, eh, como una mercancía verdad, como una mercancía Sí. Efectivamente, eh, pero eh, mira la próxima y podemos cortar ahí. Eh, vamos a comentar lo de justamente lo de, esta, lo de la responsabilidad, la importancia de, de la responsabilidad. Sí, acá, acá hay algo acá hay algo muy importante. Además, poner responsabilidad limitada. Limitada, o sea, sí. ya tú no, eres, no eres responsable de todo aquello que tú puedas hacer, crear, sentir y demás, sino que te dicen que tienes una responsabilidad limitada. Exacto. Yo me estoy enterando de cosas muy fuertes. Y tienes que delegar esa responsabilidad en otros seres, como pueden ser abogados, en ser notarios, sí. es decir, para poder eh, contratar ciertas actuaciones o decisiones que tienes que tomar en tu vida. Es decir, tiene que haber intermediarios. Pero, por favor. Yo, exacto. Somos tan insignificantes, o sea, nos tratan... Lo peor de lo peor. Es más, el y el este, bueno. Lo tengo, sí. Sí, bueno, ha dicho lo peor, ¿no? De, de, de los seres humanos. Vamos, ellos son la raza superior y nosotros somos lo peor. Sí, sí, sí. Los claro. portavoces que, que mandan a, a bajar ese mensaje para que, para que consintamos. Exacto. Aquí hay una parte muy, muy importante: el silencio eh, administrativo, la adquisición silenciosa. Esto significa que si a nosotros nos envían un contrato y nosotros no respondemos, ellos hacen efectivo ese contrato, como si hubiésemos respondido. ¿Vale? O sea que expresamente tenemos que decir que no. Claro, y lo mismo como lo que estábamos diciendo, cuando te sueltan, el, te bajan la línea de lo que, de que Putin invade Ucrania o lo que fuera, si tú no, no, de, no declaras de algún modo, aunque sea... Eh, con tu con tu espíritu o de algún modo declaras que tú no estás de acuerdo eh, se considera que, que estás dando el consentimiento Sí, por eso por eso, eh, lo que yo decía antes de decir no consiento ¿vale? aunque sea, aunque no lo pongas por escrito en algún momento te viene a decir esto, no, no, mira yo en su momento no consentí no, pero que tiene que ponerlo por escrito ajá, y donde lo dice no, no, no. Aquí no dice en ningún lado que aquí dice que yo tengo que eh, refutar esto. Pues yo lo he refutado, claro. Desde un plano mental, desde un plano energético, frecuencial, vibracional, no consiento. Exactamente. Lo tengo claro. Y esto ya tenemos que también empezar a, a verlo ya desde, desde ese plano, ¿no? De nuestra capacidad limitada como seres creados, como seres vivos. Mira, exactamente, si quieren cerramos con esto porque lo de la capacidad ilimitada eh, en contraposición a lo que vimos recién que te hacen eh, ser un, un ente de responsabilidad limitada y si desglosamos el, el término de responsabilidad, por eso, bueno, esto de, demuestra que no eres un robot, ¿no? De, de, de, de, no, de no callar y, y dejar que te pasen por arriba porque con la responsabilidad limitada, tú, si consideramos que responsabilidad, mira, puse eh, res, response habilidad, ¿no? Es como eh, en inglés sería responsibility, que no se escribe así, pero es como la habilidad de respuesta, ¿no es cierto? Eh, entonces, si a ti te hacen eh, limitado en esa habilidad de respuesta, pues ya me dirás no. qué, qué capacidad tiene, tiene. No no nos queda nada, no nos queda y nada realmente. Y el antídoto es la plena propia responsabilidad ilimitada, pero enseguida que le dices esto a alguien que no esté en el tema, te va a decir, ah, no, pero eso es un caos total, anarquía y todos se pueden este, hacerle daño a todos. Bueno, ahí es donde viene la, la conciencia, ¿no? Y... Y todo esto que, que comentamos y ya, ya profundizaremos. Ahí es donde viene el trabajo interno. A ver, Raquel, di tú algo ahí. Ahí, ahí, ahí. ahí es donde está el que de la cuestión, ¿no? Que cuando realmente entiendes esto como desde, desde, otro, desde otro plano, pues mmm, ya sabes que si te vas a, dentro del altural, lo primero que hay que hacer es no hacer daño a un tercero no hacer eso que no te guste, ya que te hicieran a ti, entonces el que te dice esa respuesta es porque realmente todavía no tiene eh, no está acogido, no ha entendido la ley natural, los principios en el dos, ni nada por el estilo, sigue estando donde está, por eso otra, otra cosa que, que hemos comentado aquí es que durante un tiempo yo creo que va a haber como esas dos se ha desactivado ah, bueno. no, no, no, está bien si es se te ah, oye bien, vale, Ricardo. Vale. Es que, ah, vale. Lo eh, que, que eh, va a suceder es que durante un tiempo vamos a estar estas dos mm, sociedades, por decirlo de alguna manera, o estas dos humanidades conviviendo. Una humanidad que hayamos aprendido que si nos basas en no hacer daño al hombre, en esa ley natural nos acogemos a eso somos plenamente responsables de aquello que nos puede suceder y que nos sucede y que estamos ahí el aquí estamos en, en el ahora sabemos que solamente tenemos este momento que puedo imaginar mil historias pero hoy en día hoy en día tenemos a nuestro alrededor muchos seres que todavía piden más ese corte de libertades por lo que están invadiendo no ahora es la seguridad ahora ya no tienes libertad por no tener libertad porque no estás seguro o sea, los seguros las cámaras, la vigilancia todo eso hace que la gente demande más, más, más recorte de libertades pero porque no saben vivir bajo la no saben vivir como seres vivos que, que son no entienden eh, si no me baso en esto no tengo por qué hacerle daño al otro, sino todo lo contrario, vamos a ayudarnos como sociedad y vamos a compartir en vez de estar en la competencia pero creo que, que parte de la sociedad vamos a, a empezar a hacer todo ese cambio y ese tránsito y como todo es un tránsito, ahí en una transformación y que durará lo que tenga que durar Sí, sí, lo estamos Dependerá haciendo Dependerá ¿no? del groso Claro eh... También ahí entra el dilema para, para otro momento, que es esto de, de que, bueno, está la teoría de que eso, esos que piden seguir enjaulados eh, es, la, es la experiencia que es la experiencia que ellos vienen a, a vivir tierra, o, o, o, o, o siguen en esa porque tienen que aprender algo relacionado con eso. Y por otro lado está la... la hay, hay, una, nada. hay una realidad también que es eh, que hay todo un, un trabajo serio de ingeniería social aplicada que genera una un, digamos una especie de embrujo, de hechizo en muchos seres que hace que no puedan darse cuenta de todo esto que sí muchos nos estamos dando cuenta. Eso es un, ya es un debate, ¿eh? otro debate muy interesante. Es otro debate para otro porque es, es cierto todo lo que estás diciendo, pero todos venimos con algo, con ese propio sistema que te pone, con esa como alma y indudablemente todos tenemos uno y cada uno dentro de sus tareas de, del alma, por ejemplo, como, como lo llamamos en cábala también eh, es libre, libre de elegir a qué le quiere prestar atención, es libre de elegir en dónde pone su foco y ese libre albedrío, aunque no lo quiera quitar, seguimos teniéndolo, yo elijo Qué información quiero recibir y qué información no. Vendré con otras enseñanzas, vendré con otros aprendizajes eh, de otras vidas para aquellos seres que crean en otras vidas. Yo sí creo, ¿vale? Vengo con unos aprendizajes y con, con algo ya en mi mochila, pero aquí yo tengo unas tareas que realizar. Pero si nos basamos dentro de la ley natural, todas van en y todas estas tareas van en crecer en conciencia. Y uno decide, por lo que ha estado viviendo, puede salir o si todavía como alma quiere seguir en el juego, sigue repitiendo tarea. Y, y es un debate, un debate bueno, pues o, otro, otra charla que podemos hacer porque hay mucho de lo que hablar en cuestiones de... de si pues, nos vamos a un punto más extremista, y entonces los seres que tienen ya con una penuria, con una enfermedad, estos seres por estos habitantes de, de África, digo de África, pero cualquier otro, están con muchísima miseria, pues a lo mejor ellos han venido a hacer un rol aquí en esta vida, pero también tienen la posibilidad, porque hay gente en esas comunidades que sale. Pero bueno, no quiero entrar ahí porque es verdad que nos metemos, nos metemos y <risa> cascamos otro huevo y hacemos otra tortilla. No, eso, eso, eso va en, conforme nos vamos conociendo a nosotros mismos, es un trabajo también muy individual. El, ese trabajo interno de autoconocimiento y ahí vamos entendiendo también las decisiones que tomamos antes de reencarnar claro, eh, a nosotros nos, se nos dan infinitas posibilidades antes de reencarnar es decir, nuestros padres son los que son porque nosotros lo decidimos realmente, por afinidad kármica, por muchas cosas ¿no? entonces podríamos haber nacido aquí en España en Uruguay como Dan en Argentina como Roque, igual podríamos haber nacido en Noruega en Japón en, en, en Mali es decir, claro. eso es algo totalmente eh, que tenemos que entender que es... Eh, algo que la ley natural nos lo pone así de claro. Es como un chasquido de dedos. Es decir, esa decisión al final es algo de frecuencia energética que nosotros tomamos esa decisión. Y cuando vamos entendiendo eh, cuál es nuestra función aquí, eh, también entendemos que, el, que es lo que la ley natural nos pone delante. Todos estamos aquí para lo mismo. Eh, pero si entendemos cuál es nuestra función, nuestro propósito de por qué hemos elegido estos padres esta experiencia de vida, entonces vamos encontrando, digamos, esa dirección correcta hacia desarrollarnos, camino. como ser el camino, hacia desarrollarnos claro. como seres humanos, a entender perfectamente lo que es la ley natural, cómo nos gobierna, es decir, cómo nos protege ante toda esta fuerza o poder oscuro que intenta esclavizarnos y manipularnos, y cómo tenemos que actuar a partir de ahí para coger... Toda esa fuerza, toda esa capacidad ilimitada eh, como seres creados, fractales de la creación original, para poder vencer toda esta esclavitud, todo este poder oscuro, toda esta maldad que intenta, digamos, manipularnos y someternos y tenernos aquí todavía un poquito más. Es decir, no, nos vamos a revelar, No, no queremos más de esto. Ya entendemos este juego no y, no queremos, y, y no queremos más de esto. No consiento. No, consiento. no voy a llevar vuestro juego no de consiento. jurisdicción de jurisdicción y consentimiento para seguir aquí siendo simplemente un limón exprimido. No quiero más. Ya, ya, ya sé lo que pasa con este juego. Y, y, y la palabra final de todo esto que estoy diciendo es conciencia. Es decir, eh, eh, lo que tenemos que empezar ya a ver en esa... Eh, en, ese, eh, en ese propósito, en esa intención clara para conseguir encauzar y canalizar nuestra, nuestro camino de vida, nuestra energía. Es decir, es ver esa conciencia superior como la dirección, es decir, el objetivo, ¿no? A, a, a tocar, a llegar, es decir, a, a ir cada vez eh, conectando más con esa conciencia superior, con esa frecuencia álmica, es donde está toda la verdad de nuestra existencia. No hay más. Ahí está todo. Está de hecho... Todo. De hecho, cuando, cuando, que también lo hemos comentado alguna vez, cuando elevas ese nivel de conciencia o, o ya tienes esa visión más alta, todo esto lo entiendes de una manera muchísimo más fácil, no se te genera tanto caos, dices, ostras, ¿dónde he estado errada? ¿Dónde he estado metida? Que no sabía toda esta información. Pero ya no lo haces desde el estrés, desde ah, desde la víctima, Sino que lo haces desde ese, desde ser capaz, de ser poderoso, de, de ir integrándolo para ir compartiendo lo que tengas que compartir y para no consentir cuando no tengas que consentir. Claro. Por lo menos ese ha sido mi proceso de que yo de todo esto del movimiento de OPPT y demás estaba perdida, no tenía ni idea, ¿vale? De ese doble vocabulario tampoco tenía ni idea de todas estas acciones, de que somos para ellos somos mercancía, de que estamos dentro de una jurisdicción desde el desconocimiento. Sin embargo, sí que es cierto que al, creo que al llevar ya un trabajo más de conexión con las leyes, con la ley natural, con la, los principios, eh, universal, no sé de principios universal. universales, efectivamente, lo estoy integrando de una manera mucho más positiva muchísimo más rápido como que se capta por eso creo que es importante dar la información de lo que está sucediendo, de lo que están haciendo realmente y dar también la información para que cada ser vaya elevando ese nivel de conciencia vaya empoderándose a sí mismo vaya confiando cada vez más de que realmente no somos tan pequeñitos sino que somos increíblemente inmensos, de que somos creadores por, por naturaleza y de que simplemente tenemos que saber utilizar las palabras correctas en el momento correcto. Claro, y confiar sobre todo también en el resto de la humanidad, como conciencia de humanidad colectiva. Perder ese miedo al posible caos que se puede crear no ante un cambio. No, si hay una elevación de conciencia y tú te ves dentro de, digamos, de empieza a elevar esa conciencia hacia, hacia un nivel más superior, hay que confiar en que el resto de la humanidad lo va a hacer también o lo puede hacer, tiene la misma capacidad que tú. ¿Qué problema hay a eso? Claro, es una conciencia colectiva, una elevación de conciencia colectiva. No tiene que haber caos, no tiene que haber miedo. Todo se va a equilibrar, todo se va a volver a reajustar desde un nivel de conciencia superior. ¿Qué problema hay a eso? ¿Qué problema hay? De verdad. Hay seres que están súper preparados para mm, dirigir, conducir cualquier aspecto de nuestra sociedad, cualquiera, pero vamos, mm, por, por donde lo miren, ¿no? Es decir, a nivel energético, económico, social, es decir, todo se puede reestructurar desde una conciencia superior. Entonces, ¿qué miedo hay a eso? ¿Necesitamos mm, alguien que nos dirija realmente, a, a, de facto, por la fuerza, imponiéndonos, esclavizándonos, es que es un tema ya de verlo claro es decir qué quiero hacer con mi cuerpo qué quiero hacer con mi vida con mi existencia con mi conciencia de existencia qué quiero hacer con esto voy a seguir voy a seguir medicándome voy a seguir envenenando mi cuerpo mi existencia no quiero no quiero y dentro de lo que pueda no voy a seguir intoxicando mi vida ni de, eh, con la alimentación ni con la medicación ni con la información no no, ahí es donde entra ya ese nivel de conciencia, por favor. Y no podemos salir de este lío si no elevamos esa conciencia. Es la clave. E incluso eh, posiblemente ni haga falta que todo el mundo al unísono eh, al, eh, conecte con esa frecuencia. No, Pero sí, ya, como ya, ya. como ya, ya. estamos diciendo, cuando empiezas a, a conectar con esa frecuencia todo se hace más natural. Y, y también los que los que estamos conectando eh, somos... O sea, se arma algo muy potente y por eso no tampoco hace falta que seamos miles y miles de millones. Claro. Eh... No, no, no, no ya, ya, si sí, lo digo porque, bueno, eh, como, como tú dices, la imaginación... Eh, yo también soy... Me gusta imaginar, ¿no? Entonces, cuanto, sí, sí, más, sí. cuanto más seamos, eh, todo va a ser muchísimo más fácil. Está claro que sí. la, vibra la vibración de la conciencia... Va, eh, va a envolver, digamos, esa conciencia colectiva humana de la humanidad. Y por lo tanto, va a ir todo, es decir, de una forma, yo lo veo así, ¿no? Es decir, eh, va, va a ir todo de forma eh, fluida, ¿no? Es decir, todo va a fluir, todo se va a conectar y todo va a fluir. hace así En vez de tardar eh, cinco años, tardamos tres, genial, que tardamos cinco, que tardamos diez, no hay problema. No problema, si no hay brisa. Vamos a tardar no muy brisa. poco porque hoy no en día brisa. la energía va a la velocidad del rayo. Sí, sí, sí. sí, sí. Vamos, a tardar muy, vamos a tardar muy poco porque es que hoy en día la energía es verdad, va a la velocidad del rayo. Si estamos atentos, tú estás, estás haciendo un decreto hoy, no tiene por qué ser algo importantísimo, sino una conversación simplemente, esto que estamos teniendo nosotros aquí ahora. Y yo lo tengo como, o sea, es que lo, este verano... Es que está siendo súper rápido, en menos de una semana se materializa que sí, que sí. eso que estás mmm, conversando, que estás ahí hablando con con otra con otro ser y que no le estás poniendo una intención concreta. Imaginaos nosotros que le estamos poniendo una intención. Claro, claro. El poder exacto. de la intención es inmenso, así que quedémonos con eso. Chicos, yo me tengo que marchar, sí. ha sido un placer, Dan. Eh, compartir contigo este ratito y bueno como no con Roque y con José que ya estamos aquí un poquito pero sí. oye que vamos a seguir ahí compartiendo esa información de poder y, y elevando elevando ese nivel de, de conciencia esa frecuencia ármica para que con nuestra y... intención Tengamos la flecha y sea lanzada con precisión. Y mucho, mucho amor, mucho amor en nuestras vidas, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Eh, iremos hablando y profundizando en todo esto. Muchas gracias, Dan, y muchas gracias, José. Sí, muchas gracias a todos los que estáis ahí. Y sobre todo eso, mucho amor en vuestras vidas. Es la frecuencia, es la frecuencia que nos va a dar esa conciencia de confianza, de fuerza, en que. Todo, todo, todo se va a superar. Todo el miedo se va a disipar. Mucho amor en vuestra vida. Gracias. Bueno, gracias. Hasta la próxima. beso beso, beso.